Antes habíamos abierto un paréntesis cuadrado, ahora abrimos un paréntesis redondo y vamos a hablar un poquitico sobre las selecciones y de los loops. Bueno, para este ejemplo vamos a crear otro proyecto, New Project Tab, que sería crear otro proyecto con pestaña. Como vemos aquí tengo cuatro proyectos. Ahora voy a abrir en este un um, proyecto para el siguiente ejemplo. Ok, aquí abrí el proyecto que quería y como vemos tengo una batería, un bajo, una guitarra una acústica y una eléctrica um, para seleccionar los ítems. Bueno, simplemente basta dar un clic encima del ítem y manteniéndolo oprimido, movemos hacia la derecha, hacia la izquierda o si queremos también podemos moverlo hacia, hacia abajo. Ahora, cuando no hay ningún track aquí abajo y nosotros nos pasamos del límite, sucede que nos crea otro track. Así que si queremos podemos bajar y siguen apareciendo más tracks. Eso para seleccionar uno individual. Para seleccionar varios ítems, se puede mantener oprimido Shift o mayúscula y vamos seleccionando los demás. Y ahí los podemos mover también de esa manera. Otra forma de seleccionarlos es con clic derecho, arrastramos sobre sobre los ítems que queremos tomar. y Después los movemos donde queremos. Ok, esa es una forma. Otra forma de seleccionarlos es con clic derecho y seleccionamos, select all, seleccionamos todos. Bueno, ya habrán muchas otras formas de seleccionar porque uno se puede crear también sus botones y o si quiere modificar Mm, las características del mouse mm, eso lo veremos tal vez más adelante para copiar un ítem por ejemplo eh, podemos dar a clic derecho y copiamos el ítem eh, o simplemente para no estar haciendo clic derecho si mantenemos presionado la, la tecla control después hacemos un clic en el ítem y arrastramos, nos crea automáticamente una copia idéntica del ítem seleccionado. Mm, otra forma de, de copiar es manteniendo el clic y después con control. Si empezamos a escribir, nos aparece un lápiz y empezamos a escribir. Ahí nos aparecerá de nuevo el file copiado, que si yo quiero copiar esta línea debajo, mm, más adelante, selecciono el ítem, presiono control y, di, y comienzo a escribir desde donde quiero, que comience a, a salir otra vez. Bueno, hay una cosa importante aquí para hacer los loops. Mm, aquí tenemos un tiempo. De, de, ciento, de 108 um, bits por minutos. Si nos ubicamos en el lado derecho del ítem, nos aparece este tipo de, de señal con dos flechitas hacia el lado. Si lo arrastro, si mantengo comprimido y voy hacia la derecha, manteniendo oprimido, se nos creará automáticamente un loop. Hay ocasiones en que nosotros grabamos y a veces no, no quedamos exactamente en la rejilla de nuestro tiempo exacto, entonces Reaper, aquí por ejemplo, nos, si, ven que, si ven que se forma como una especie de triángulo pero a la mitad, mientras aquí arriba sí se forma el triangulito Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Yo generalmente trato de modificarlo. O sea, aquí nos estamos saliendo de un tiempo. Entonces yo me voy para acá. Veo que estoy bien. Ahora sí de la rejilla. Le doy clic derecho y nos vamos a esta opción. Glue Items. Esto hace que se compacte. Se compacte el ítem. Y ahora sí, a partir de ahí se debería crear otra vez el loop. Entonces yo lo coloco otra vez aquí debajo, clic derecho, Glue Items y listo. Ahí me solucionó el problema. Vemos si este tiene el mismo problema. Sí, tiene el mismo problema. Entonces vamos a hacer lo mismo. Lo ítem. Y ahora sí, podría hacer un loop de ese pedacito. Bueno, yo quiero, por ejemplo, que me parta de acá. Eso. Vamos un poquitico acá. Uh -huh. Este pedacito de guitarra quiero que suene por aquí. Y así vamos cuadrando nuestra pista. Este loop lo puedo aumentar más hasta acá. aquí estoy creando otra loop, y este lo voy a dejar aquí por último, así, esto es para aprender a mover un poquito nuestros pedazos, voy a ver cómo son esto, no, no está fuera de tiempo, parece que fuera de, fuera, fuera de tiempo, pero no, es una batería particular. <risa> ese pedacito ahí para refrescar un poquito el oído